Buenos días Pastor David y hermanos de la Iglesia Manmín, soy la hermana Ludy Cristancho de la Iglesia Manmin Colombia y quiero dar testimonio para glorificar y honrar a Dios Padre. El 14 de septiembre llamé a mi Pastor David para que orara por mí con el pañuelo ungido de mi Pastor principal. ...pues quería su protección para dejar un medicamento que me fue formulado desde el mes de marzo... ...por mis episodios de ansiedad y con ese mismo medicamento me ayudaba a dormir en las horas de la noche. Ese día sentí la necesidad de dejar ese medicamento y creer en el poder de Dios que oraría nuevamente en mí. En las horas de la tarde cuando recibí la oración por parte de mi pastor David... Pedí perdón a Dios y le pedí que me ayudara a dejar esos pensamientos de culpabilidad y es así que poco a poco han venido disminuyendo. Esa noche después de la oración de Daniel leí la Biblia y me dispuse a dormir. En ese momento sentí un calor muy fuerte por todo mi cuerpo y especialmente en la parte superior del abdomen sentí que algo me quemaba. Entonces eh, tomé la foto que tengo de mi pastor principal, que una hermana me regaló y escuché con mucha fe la oración de sanidad. En ese momento ese malestar de, de la parte superior del abdomen desapareció inmediatamente. Como no tenía sueño y debía acostarme porque estaba afectando el sueño de mi esposo, entonces coloqué en mi celular una alabanza de mi pastora Soyulí que realizó el año pasado y la repetí varias veces hasta que por periodos muy cortos pude conciliar el sueño pero en mi interior sentía mucha paz, mucha tranquilidad al día siguiente um, tuve dolores de cabeza entonces nuevamente eh, escuché la oración de sanidad de mi pastor y los dolores desaparecían por la noche cuando me fui a acostar, nuevamente escuché la oración de mi pastor principal, coloqué su foto debajo de mi almohada y mi sueño fue muy, muy, muy tranquilo. Sentía una paz eh, en mi corazón. Eh, hermanos, este medicamento que yo tomaba eh, era muy fuerte, a pesar de que eran dos goticas. Eh, en los días posteriores, eh, amanecía con las aceleraciones en mis pulsaciones, es así que le pedí nuevamente eh, oración a mi pastor David porque nuevamente empezaban a, a salir esos pensamientos negativos, él nuevamente oró por mí para que Dios Padre me protegiera para que mis sueños fueran más tranquilos y encontrara la paz que necesitaba es así, hermanos, que ya llevo 10 días desde que mi pastor oró por mí y no he tenido necesidad de tomar medicamentos eh, para poder descansar. Me acuesto tranquila, sigo orando como mi pastor me indicó y con el poder de Dios Padre tengo la fe que seré sanada totalmente de mi ansiedad. El 22 de septiembre nuevamente Dios mostró su misericordia y poder de sanación. Eh, por una imprudencia cometida el día anterior, eh, hice caer eh, a mi esposo y también salí yo lastimada. Es así que cuando en la noche me fui a trabajar un rato en el computador, sentí dolor en mi muñeca. Entonces no sabía cómo colocar la mano eh, en, al acostarme, eh, al otro día cuando iba a hacer unas manualidades nuevamente sentía mucha molestia dolor, es así que entonces escuché una prédica de mi pastor principal de cuerpo alma y espíritu y después en la oración de sanidad le pedí nuevamente a Dios Padre que obrara, que el dolor que tenía desapareciera y así fue, el dolor desapareció poco a poco eh, ya no tengo ninguna molestia en mi muñeca hermanos cada día veo cómo el Espíritu Santo me está ayudando a identificar mis errores. Eh, los pasos que estoy dando en este momento son pequeños, pero están seguros. Y eso me hace muy feliz, eh, porque tengo... Eh, la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Sé que mis errores, mis pecados, eh, los voy a identificar para no volverlos a cometer, para lograr un corazón limpio, un corazón que le agrade a Dios Padre. Seguiré por ese camino de luz que nos eh, guía nuestro Pastor Principal, con sus palabras, con sus enseñanzas a través de cada una de sus prédicas para identificar en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar, para poder así agradarle a Dios Padre y poder ir todos juntos a la Nueva Jerusalén. Pastor David, mil, mil gracias por su ayuda, por sus oraciones ante Dios Padre, para mi sanidad. Feliz día, hermanos.